Pese a que por diferentes medios de comunicación se ha dado a conocer la información de que para el próximo lunes 29 se ha convocado a un llamado a huelga regional.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 y a través de, de uno que otro medio de comunicación, pero realmente de manera oficial no hemos recibido ningún tipo de comunicado al respecto. Sobre el mismo particular el presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, Félix Rafael Manuel Soriano, además de desconocer el llamado a huelga, criticó el día escogido por los convocantes. Nunca en la vida se había programado un, un, un lunes para establecer un evento de esa magnitud.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 pues eh, se está trabajando. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.